El dirigente de la Fuerza del Pueblo, Juan José Rosario, se refirió este jueves a la escogencia que hizo el Senado de la República de los cinco miembros titulares de la Junta Central Electoral y también de sus suplentes. Yo pienso que fue lo mejor, porque finalmente esa nueva Junta no responde a intereses políticos partidarios, que era lo que quería la sociedad, y eso es lo que creo que los seres humanos más que vernos hablando, hay que vernos actuando. Eh, ellos tienen, le vas a tocar la realización de las elecciones del año 2024 y veremos tal como se comportan pero yo creo que Re Robán Jaque por ejemplo tuvo una prueba de fuego con el caso de, de la situación que se produjo post primarias internas del PLD un hombre que fue llamado a Palacio, fue presionado para que Leonel no fuera candidato ...y él resistió toda esa tentación... ...de manera que para mí es un hombre probo... ...capaz... ...y creo que se ha cogido una buena Junta Central Electoral... ...de manera que no tenemos más que felicitarlo... ...Juan José Rosario dijo que está alegre... ...porque en dicha elección... ...se tomó en cuenta el municipio de San Francisco de Macorís... ...este municipio... ...se puede decir que fue tomado en cuenta... ...porque que Rosario es originario de aquí... ...comunicadora, una persona muy valiosa... ...y Dolores Fernández, aunque no nació aquí en este municipio, pero con alrededor de 30 años, inclusive reside eh, aquí en San Francisco de Macorís. De manera que nos llena de satisfacción el hecho de la ecogencia de dos personas, dos mujeres, valiosísimas, que de una manera u otra son de aquí, de San Francisco de Y NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.